...pues muy complicado, es muy complicado decir cuál es la pieza favorita... ...aquí hay piezas excepcionales que querrían muchísimos museos... ...pero también hay piezas muy singulares y muy pequeñitas... ...que a lo mejor pasan desapercibidas al público en general... ...y a mí pues me producen una, una emoción especial... ...porque son piezas que piensas que lo han tenido gente en sus manos... Pero gente normal, ¿no? juguetes que han tenido los niños, piezas de vajilla en la que se ha comido, en fin, cosas de, de la vida cotidiana. Y eso es lo que a mí me produce mucha más emoción. Y luego sobre todo también porque aunque pueda parecer raro, ella es algo que a mí me gusta mucho. ...es que este museo todos los días me sorprende con algo nuevo... ...veo las piezas y a veces las veo de manera diferente... ...o a veces descubro algo nuevo, una pieza nueva... ...y eso me produce una emoción... ...y creo que es de lo más importante de estar en este museo".